Jimmy, ¿qué nos puedes contar de las elecciones eh, con, con, el, con estas encuestas que han aparecido que Petro ganaría en primera vuelta? Y, y supongamos que eso sea este, factible, este, la llegada de Petro al poder. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, en nuestro país estamos pues pasando por un momento histórico eh, que es el acumulado de todas unas luchas históricas, unas luchas sociales y de la disputa también por el, por el gobierno, por el poder que está anclado en nuestros territorios y pues es un poder que siempre ha estado en función de la criminalidad, la corrupción, el narcoparamilitarismo y la profundización de ese modelo de despojo, de muerte, que es el capitalismo pues que nos está llevando a momentos de extinción de la vida en nuestros territorios. En ese acumulado de esas luchas sociales y políticas, pues hoy estamos en la posibilidad, ¿cierto?, de poder ejercer un gobierno diferente, eh, sabiendo pues que acá el bipartidismo, eh, toda esa oligarquía nos ha gobernado históricamente y que hoy hay la posibilidad de poder empezar a construir y a tejer un nuevo sueño de país, un país para la paz, para la armonía, para la defensa de la vida, la libertad y la defensa misma de los territorios. En ese sentido, pues creemos que eh, esas luchas que han venido dando especialmente la juventud, los estudiantes las mujeres, los indígenas, campesinos, afrocolombianos, los sectores más excluidos de nuestro país, que efectivamente se asientan en su mayoría pues, en los centros urbanos, como fue la expresión del estallido social, pues venimos sumando voces ¿cierto? a esa disputa de gobierno, pero sabiendo y entendiendo pues, que aún estamos lejos de tener el poder, y más cuando eh, procesos como el nuestro pues, visionamos la construcción del poder popular, de nueva forma de relacionamiento de los seres humanos con los territorios, con la madre tierra, con en la madre naturaleza, y que en ese sentido, pues este es un camino más que estamos dando en esa lucha por la construcción de lo que llamamos territorios para la vida digna, eh, pero también muy contentos y felices pues que estemos disputando en este momento también esa posibilidad de ser gobierno y la posibilidad de seguir construyendo ese poder popular. ¿Qué se está viviendo en, en la Colombia que no sale en los medios de comunicación?